y cumpliesen sus leyes. Aleluya. San Lucas 17 Dijo Jesús a sus discípulos, Imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y le arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. «Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día peca contra ti, y siete veces al día vuelve a ti diciendo, «Me arrepiento, perdónale».» Dijeron los apóstoles al Señor, «Aumentanos la fe». Entonces el Señor dijo,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 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿No son diez los que han quedado limpios? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos, ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos,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 Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte diez ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Acer, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Bazán, trece ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Sablón, doce ciudades. Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriatarba Tarba del padre de Anak, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos.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 Además, Geser con sus ejidos, Kipsaín con sus ejidos y Betorón con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Dan, Elteque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gadrimón con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gadrimón con sus ejidos, dos ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat,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 Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Reob con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la tribu de Neftalí, sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Amod-Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, tres ciudades. Todas las ciudades de los Gersonitas por sus familias fueron trece ciudades con sus ejidos